Muy buenos días, amables televidentes. Hoy lunes 8 de julio estamos con ustedes acá en su espacio de mañana. Gracias por su sintonía, por estar tempranito con nosotros para informarse, presentar las informaciones del ámbito local, nacional e internacional. Un fin de semana cargado de noticias, muy caldeado está el ámbito político a nivel eh, nacional Y nosotros acá trayéndoles las informaciones y los comentarios Le doy los buenos días a mi compañero Francis Rodríguez buenos ¿Cómo días, está? Car ¿Cómo estuvo Carolina? el fin de semana, hola, Fulvio? Hola, buenos días Por excelente eh, Entre actividades familiares y estudio Muy bien Gracias padre por la luz de este día Que nos ayude a desenvolver en él Que nos dé inteligencia para entender todo esto Y las cosas que podemos nosotros hacer Por nuestras distintas actividades. Yo soy Francis Rodríguez y agradezco a ustedes el favor que nos permiten entrar a sus hogares a través del canal 10 de Telenor. Este es su programa de mañana. saludo a tanta gente que nos ve y que nos habla en las calles que le guste el programa. A ustedes permanezcan ahí. Gracias. Bueno, Francis, yo esta semana, este fin de semana, trabajé duro. ¿De verdad? Duro. Mucho trabajo Política. político. Mucho claro. trabajo político claro. en toda la provincia. Y les envían saludos. Ustedes gracias. tienen un fan grandote en la provincia. Ah, se pues, les eso es salud. muy bueno escucharlo, y, y mucha gente enamorada de Carolina. ¿De ah. Sí, sí sí, <risa> sí, sí. Hacía falta una mujer <risa> sí, sí, sí, entre todo tronco. Ah, gracias. Muchas gracias. Muchas bueno, gracias. Eh, fíjate, Julio, el sábado uh -huh. estuvo, eh, estuvimos celebrando en la Fuerza Nacional Progresista los 39 años de existencia y reafirmando el compromiso que se asumiera en el año 1986 de julio por la organización que pertenezco y siempre se hace ante el Panteón Nacional, los padres de la patria Gracias, gracias en nombre de todo el equipo de mañana, a cada uno de ustedes que nos permiten compartir este contenido de comentarios, entrevistas, análisis, noticias a nivel local, nacional e internacional en este mundo globalizado. Gracias a Telenor Canal 10 que nos une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 que se encuentran en los diferentes niveles de la troposfera lo que está provocando que hayan campos nubosos con posibilidades de ocurrencia de aguaceros para la zona noreste, noroeste, cordillera central, zona fronteriza y gran parte del Valle del Cibao. También decirle que a partir de mañana inicia la entrada ...de la onda tropical número 17 de esta temporada... ...lo que va a incrementar las posibilidades de lluvia... ...en horas de la tarde y la noche... ...la temperatura sigue en calurosas... ...por lo que se recomienda a todas las personas... ...vestir ropas ligeras, colores claros... ...no exponerse a los rayos de sol... ...de 11 a 4 de la tarde... ...e ingerir muchos líquidos... ...estas son las condiciones del tiempo que nos regirán por el día de hoy, de acuerdo a la Oficina Nacional de Metrología, ONAMED. Bueno, muchísimas gracias, Fulvio, por las gracias, informaciones Fulvio. del tiempo. Sí. Estuvo el presidente Danilo Medina por San Francisco de Macorís en una visita sorpresa. Nos cuentan que fue muy sorpresa y que fue muy rápida. ¿Y eh, dónde estaba? Estaba en la construcción del nuevo hospital San Vicente de Paul. Otra vez Vimos imágenes sí, de funcionarios locales que le acompañaban Y tenemos algunas imágenes de apoyo que eh, nos tiene uh -huh. producción Y es que tenemos la información que a partir de ayer y hasta el mes de octubre próximo En todas las provincias, municipios y distritos municipales del país Y con toda la participación de... sí. Vamos a, vamos a. ¿No tenemos audio en las imágenes? Sí, hay algunas declaraciones ahí sobre la visita del presidente Danilo Medina aquí al hospital San Vicente de Paul, que se está construyendo la Huiza, salida en agua. Vamos a escuchar las declaraciones. Esperamos que el cronograma que está ahí eh, comprometido con, con, con, con nosotros y con la hoy soy se cumpla y que podamos entregar el hospital a fin de año a al pueblo de San Francisco de y a la región, porque este es un hospital regional, se lo merece. cámaras bueno, No, porque no, no está acostumbrado a dar declaraciones la perdí, y ha perdido, me imagino, efectividad, porque esta actividad de responsabilidad de llevar el Estado en sus hombros, a costa del silencio y solamente de actores ejerciendo lo que le viene en gana, no hay... ¿Qué esperar del presidente? Imagínate, hay que dejarle que, que asuman esos espacios que, pero Francis, que como un favor lo está dando, no como un deber, ni como un servicio público, sino como un favor. Francis, es a él que hay que agradecer Francis, pero ese hospital Mira, va a un récord de, de visita. Mira, la política, hasta que nosotros no exijamos como un deber, como un derecho, las cosas y no como un favor, porque el que está de turno, la aprovecha como si fuera un favor que está haciendo sí, y mira, no el cumplimiento y, y hay... del deber ¿qué dice la, la, la norma? tú quieres ser yo quiero ser presidente para devolver o para entregar un servicio en favor de mi país sí. en razón del bienestar la seguridad y el desarrollo individual y colectivo de mis ciudadanos mira, cumplir Franz. la ley, cumplir la constitución y hacerla cumplir entre mis ciudadanos. E ese es decir, ese hospital. Ese debe ser sí. el norte. Claro, claro. claro. Ahora bien. Que no es un. Ahora bien. Que no es un este, favor. este caso, desde cuando Danilo ni siquiera era candidato, y eso se lo eh, culpo a los gobiernos de Leonel que no, no asumió, porque se colocó luego, en el 12, la, la, la inversión. ...y fue pasando de mano en mano... ...y a base de pleito... ...y la muerte de Vladimir... ...todos los todo líos que hemos tenido... ...y las exigencias... ...así se ha hecho... ...pero mira Francis, este hospital... ...va a romper récord en visitas... ...y además... ...van tres presupuestos para este hospital... ...y no se hacía... ...ahora... ...las empresas que licitaron... ...licitaron por el Hospital Regional Nordeste... ...pero tengo entendido... ...que ya se ha cambiado el presupuesto... ...dos veces... ¿Lo están aumentando? Sí, sí. ¿Y qué tiempo es que tiene y, que lo están aumentando. como meses? Cuatro sí, meses o cinco. Sí, sí. cuándo vaya están aumentando. Entonces, lo que se licitó, hay que ver hasta dónde va a llegar. ¿Qué ahora Aquí son expertos haciendo obras para beneficio Ahora de que están en un sistema eh, eh, antisísmico, de plataforma, de, de deslizamiento, de control de, de, de banda sísmica, todo eso está bien, ok, pero debieron de contemplarlo primero. Tú ves. Entonces, ahora mismo, lo que está pasando en ese hospital, miren, observen ustedes la gorra que carga el presidente. La gorra de, de, de, de eh, dictadura. Es una gorra de Raúl Castro. Y, y de, sí, y de sí, Maduro. <ríe> y la usa también Ortega. y, eh, sí, y Ortega. Sí, sí, Está mandando un mensaje de, mandando, de totalitario, de, está de, de un dictador. Hace un o sea, tiempo un De militarización. Entonces, ¿qué hacen con los trabajadores en ese hospital? Cada dos meses... Le, le cancelan el contrato de trabajo a una compañía y vuelven entonces otra compañía de compañías que ellos tienen en carpeta y nombran nuevamente los mismos Eso trabajadores. Eso es un fraude. Cada dos meses cancelan otra vez los trabajadores y vuelven otra vez bueno. y, a propósito, y lo arman con otra compañía. ¿Para qué? Para no pre, eh, para no pagarle prestaciones laborales. Si pasa de tres meses, ya ellos van tienen derecho a un reclamo. A de acuerdo al Código de Trabajo. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Lo cancelan antes de los tres meses y vuelven otra vez con otra compañía y lo nombran. Que una violación es una violación terrible total. a los derechos de los trabajadores. Así a propósito es cómo de las la, declaraciones. La mano atrás de cuatro años, así es bueno. <ríe> Dios mío, a propósito de las manifestaciones que hacían los empleados de esta obra, de que no se le estaban haciendo los pagos correspondientes y muchos días de atraso, cuando ellos asumen compromisos con sus familiares, muchos de ellos son de fuera y quien trabaja quiere que se les pague y veamos declaraciones de uno de los supervisores que decía que a nadie se le ha eh, negado el pago, sino que son eh, como un mecanismo por los días que caen en fin de semana, en fin. Eh, se defendía en relación a estas protestas y simplemente decía que el que se quiera ir tiene la libertad de hacerlo. Y ahí tú puedes palpar eh, y, y sin profundizar mucho eh, dentro de lo que está pasando a lo interno con el aspecto laboral de quienes están en, en esta obra, de que no hay... Una, hay algunas irregularidades De parte de esos compromisos Que deben de asumir las empresas Públicas o privadas con sus empleados Y a, a propósito Me quiero sumar al comentario de Francis De, de, de, de ese Proceso que nosotros como Nación, como dominicanos eh, ha, Hemos asumido o han asumido Muchos dominicanos de, de Sumisión, de dar gracias De que usted no está haciendo un favor De que eh, gracias señor presidente, de que nos vino a salvar la vida Ese es el rol del funcionario Suplir las necesidades del Estado Y cuando éstas sean realizadas Ok, eh, puedo resaltar que estás haciendo una labor Pero eh, de qué manera, de qué forma Yo debo de decirlo o de hacerlo Cuando solicitamos algunas obras en los barrios No es una medida de favor, es un rol, es un compromiso Que las instituciones y los funcionarios Deben de asumir y deben de realizar Luego de estos realizados, muy bien, gracias, lo hiciste Pero no como que eres el salvador del barrio de, En el sector salud, en el caso de este hospital Y a propósito de las eh, eh, De los presupuestos De esas licitaciones que se presentan Se presenta un proyecto Mira, esta obra va a salir en esto Generalmente lo que se hace Y esas maniobras que se hacen Para que eh, una u otra obra pueda ser Los famosos adentro sí, Elegida. Que de acuerdo a la ley no puede pasar de un 25%. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues esta es la que ganó, esta fue la que se eligió en esa licitación. Ya luego entonces es que viene el aumento del presupuesto. Mira, ¡Qué bonito! Mira Carolina, yo estuve hablando con varios trabajadores ayer de ese proyecto que no quisieron eh, presentarse, ¿verdad? Pero sí dialogaron abiertamente conmigo sobre lo que está pasando. Los trabajadores eh, locales conforman el 30%. Los trabajadores que vienen de otro lugar, el 70% en esa construcción. Y a ellos le prometieron alojamiento y también cena. Le quitaron la cena y lo han dejado alojado como en, como en un basurero, prácticamente tirado. Uh -huh durmiendo en colchoneta en el suelo, donde quiera. En Así, condiciones precarias. En, en condiciones totalmente precarias. Duran 12 horas trabajando, de 7 de la mañana a 7 de la noche trabajando, y luego de 7 de la noche hay otro turno, a las 10 de la noche, pero las horas extras no se la pagan, le pagan igual... Yo voy a hablar con si un, quieren, un amigo que trabaja allá. Si quieren allá, horas extras, debiera, la pagan, la pagan igual. El Ministerio porque de él Trabajo. está muy contento con su trabajo y Mira, feliz por las horas extras. he visto que eso. el Ministerio de Trabajo ha estado haciendo unas labores importantes, aunque hay parte de ella que no le corresponde, porque es un mediador y un orientador de la, del cumplimiento de la norma. Que a oficinas... Se le ha presentado y le ha dejado notificaciones por reivindicaciones de, de, de secretaria y, y, para, y para legales. Oficina de uno y de dos empleados. Debiera de ir ahí porque el Estado no puede ser el que no se vea cuando debe cumplir y ser el número uno en cumplimiento de la norma. No así tanto quienes de un momento a otro tratan de desarrollar una pequeña empresa. Y lo están asediando. Dejen que cada quien se desarrolle y al momento sus planificaciones sean dirigidas por sus eh, posibilidades. Ahí Miren, tema, eh, sí Pero antes no podemos romper eh, lo que ya estábamos tratando. Y es, un, y es el mensaje que envía la, el KEPI militar del presidente Medina. Qué pena que él haya caído en esa corriente. Y parece ser que manda un mensaje que sus propósitos y de ese grupo van, aunque sean militarmente. Ya mandó el primer mensaje al Congreso. A través del Congreso militarizó. No es cierto que fueran los presidentes, trató Reinaldo de sacarle la cataña, pero no es así. Pueblo, sepan bien que no están trabajando publicitaria y presencialmente una transformación del régimen político y democrático, con un presidente militarizado en la cabeza total. En el día de ayer, precisamente, y vimos los cuatro dedos que levantaban muchos trabajadores de atrás de, de Danilo, inició la precampaña en partidos políticos, sobre todo en los que van a ser primarias, porque otros decidimos ir en coaliciones y decidirlo en nosotros. A partir de ayer y hasta el mes de octubre, en todas las provincias, municipios y distritos municipales del país y con la participación de todos los aspirantes a candidaturas a cargos de elección popular en las elecciones internas de sus respectivas organizaciones, podrán realizar... Actividades proselectistas. Según la proclamada, lo proclamará la Junta Central Electoral, los aspirantes y precandidatos concurrentes a primarias y a otras modalidades de escogencia de candidatura deberán someterse al régimen de gasto establecido en la ley. Eso sí es interesante. Otra cosa. Francia. El régimen. Eh, eh, no van a poder aparecer esos millones de narcotráfico para eso. Eso, eso es lo que dice. Otra cosa, que las no. reuniones de o sea, los candidatos solo podrán hacerse en locales internos, solamente en locales internos, que no entorpezcan el tránsito. No podrán colocar vallas, óiganse bien, eh, no podrán colocar vallas, ni afiches, ni cruzacalles. Bueno. Y también está prohibida la pintura en la calle, en la acera, cualquier espacio público, cualquiera. Todo eso está prohibido. Por lo tanto, los candidatos tienen que saber lo que van a hacer. Hay un dato muy importante. No es que arrienda suelta inclusive, Francis. A programas de televisión no van a poder venir a, a, a hablar así abiertamente Ajá. de su candidatura Bueno, eh, Lo podrán algo... hacer en las redes, en las redes sí Hay Otros un dato no importante pueden... que no se, le no se permitirá propaganda anónima o la publicación en los medios de comunicación Que no estén avaladas por firmas responsables, es decir, que no se puede mandar a hacer eh, una promoción Sin saber de dónde viene y quién le está haciendo en torno a los topes de gasto, los aspirantes a las candidaturas presidenciales deberán limitar sus gastos de la precampaña a 519 millones de, de pesos. Lo que busca la senaduría, los que buscan la senaduría será a un millón eh, 99 millones de pesos y los postulantes alcalde eh, entonces tende, tenemos 42.6 millones y en el caso eh, cuyo origen de los recursos y usos serán reportados a la Junta Central Electoral, es un desafío, es un desafío para la República Dominicana, para la Junta Central Electoral, es una iniciativa que hay que resaltarla, que hay que anunciarla, que hay que decirlo y ver, y ver si ciertamente... Eh, los partidos políticos están en capacidad mental de asumir esta iniciativa de eh, la junta. Decir, ustedes, ustedes se imaginan decir, pulvio, un, un año con todo el poder, verdad? Y, y hablar de campañas políticas en República Dominicana sin las vallas, eh, decir que, sin las pinturas, sin las calles, las manifestaciones, sí, sí, sí, sí, sí. sin, sin los meetings. Eh, no, no. Esto es. Eh, algo esto se no, abre, eh, eso se abrió ayer esta precampaña y, y es para las primarias. Al 6 de octubre, sí. al 6 de octubre. Durante ese tiempo, los que son eh, precandidatos aspirantes a la presidencia no podrán gastar más de 519 millones de pesos a nivel nacional. Sí, sí. Eso lo gasta el PLD en un día. En un día. En un día. Y, y los que son candidatos a senadores de un millón a 99 millones de pesos. Y los que son alcaldes, eh, 42 millones de pesos Mira, a y 424 mil pesos cuyos orígenes eh, ya, ya es otra cosa partiendo de ¿verdad? ahí nos damos cuenta lo que puede costar y, lo que, y quién lo tiene el dinero para ir y llevar a los senadores que necesita de sus senadores su diputado su congreso. su congreso cuando usted tiene una característica que la propia ley ahora procurando organizar la casa y procurando delimitar el poder económico frente a los demás que tienen también el derecho a participar de forma democrática. Yo entiendo que deja de tener democracia cuando usted tiene que emplear un dineral por candidato o por votantes. Y yo quiero que tú me leas donde dice por regidores cuánto es. No. En torno a los topes de gasto. Un peso. No, no, no. Es de 1 a, a 99 millones, millones para los senadores. Senador. No hace y referencia a los bueno. Los postulantes bueno. alcalde, 42 millones. Ese es el tope. Entonces, y 424 mil para las demás partes. Entonces... Hay, hay una, una cuestión, escúchame Carolina, sí. que está que incurrir en gasto máximo de 122.50 por cada votante inscrito, los candidatos a cargos congresuales podrían gastar 105 por cada elector hábil. Sí. A nivel de las provincias, circunscripciones, los aspirantes a alcaldes podrán gastar 87 pesos con 50 por votante, ¿verdad? Sí. Y los aspirantes a regidores, que esta era la parte que yo quería eh, ver, uh -huh. a 43 pesos con 75. Figúrate tú que aquí hayan... Eh, Eso equivale más o menos a 7 millones aquí en la parte urbana. Y usted quiere ser regidor. Usted tiene 7 millones de pesos para, para <ríe> competir. Ahí empieza a delimitarse los muchachos de los hombres. ¿Y de dónde lo van Ay, a sacar? Es ahí donde la política, como ciencia, como trabajo social... Y de bien para el pueblo, pero pasa, deja de tener pero pasa otra cosa, sentido. Y después que salga el regidor, va a sacar esos 7 millones de pesos. Bueno, Vámonos al lo, es una inversión. Francis, Vámonos a los precandidatos. Ya yo alcaldito. veo que eh, yo no lo había entendido y soy y tengo una experiencia ya. Francis, ya Vámonos yo no lo había entendido. Ahora yo lo estoy entendiendo. ¿Qué es lo que hacen? Los precandidatos ¿Cómo? alcaldes. Y no lo logran porque no tienen salario para eso. O sea, por eso que viene millones, la corrupción. 42 millones de pesos. ¿A usted quiere ser precandidato a alcalde? Búsquese 42 millones de pesos solamente si el luego? favor quiere si el favor del pueblo me, me, insta, me insta yo quiero ser claro, alcalde claro, pues claro. pero que tener 42 millones tendré de pesos? que tener 42 millones de bueno, pesos pues, eh, por, eh, por me, lo tanto vamos a tener lo que usted nunca se ha imaginado que puede llegar ahí porque tiene los cuartos por Dios, Francia, votante, Francia, pueblo reaccionemos Francia, la, la, candidatu grave. la candidatura mía yo lo voy a hacer con el favor de la gente bueno ya yo estoy esperando que me diga mi partido, ¿qué? la Fuerza Nacional Progresista, <risa> la coalición, que somos nueve partidos por ahora, que llevaremos candidaturas conjuntas. Mañana habrá una rueda de prensa aquí en San Francisco para esos fines. Pero es tocándole la sensibilidad ves... al pueblo y al votante, que no es por el que más da, sino por el que tenga las condiciones de, claro. de ir ahí. Pero tú y que ves... usted confíe. Pero tú ves esos topes, como candidato que tiene que decirle la Junta por dónde viene, pero él puede mandar bueno. a un segundo, a un tercero, a los diferentes lugares, a todo hacer otra cosa. Todo lo cual Comprar lo lo los votos míos, los tuyos, sí. los de aquí. Bueno, de aquí de regreso. Me, mira, Carolina. Qué interesante. Yo decía detrás de cámara, escúchame, Fulvio, que gracias a Dios que la ley procura organizar lo que todos sabíamos que aquí era un, un derroche de dinero por candidatura, no así con regidores, porque los regidores eran arrastrados por, por alcaldes, pero para hacer las internas era el derroche en algunos partidos o sea, grandes. Ahora regidores arrastran alcalde. Ahora regidores entonces, pero tú te figuras que ya abiertamente de forma transparentada ya se sabe que lo que nosotros sabíamos, pero no estaba en la ley los cuartos que aquí se se vota no, no se, no, se si llegan, dinero no llegas mucho. a ningún lado de lo que Entonces, te está diciendo le está diciendo a los candidatos sinceros rap eh, racionales racionales que para tú aspirar a, al más mínimo tiene que eh, tener eso, 7 millones eso de pesos. es así mira así eh, no. a, ayer estuve en los últimos rezos de la señora José Falmonte Fefa aquí en el 24 y ahí vi mucha gente que le mandan saludos a Francis, que le envían saludos a gracias, Carolina. Gracias. Y toda esa gente que estuvimos ahí compartiendo el dolor de la familia, desde aquí le damos también un saludo a ustedes y le damos también las gracias, porque siempre están con De Mañana. Pero ya se escucha la música, la música de las noticias con Joanny Cordero que está por ahí para brindarnos las noticias de hoy en De Mañana. Buenos días, Joanny. Hola, muy buenos días. Saludos, Fulvio, Carolina, Francis. Hola, buenos buen día. días. ¿Cómo te fue de fin de semana? Ay, muy bien, muy bien. Yo aquí presente, como le digo hablar. Y sí. yo aquí desesperado, desesperado, Joanny, porque quiero escuchar las noticias. No me puedo ir sin escuchar tus noticias. A Joanny, Joanny. parece que le fue bien el fin de semana. El rostro se le ve muy sí, sano, muy relajado. Ay, sí. Yo espero que a ustedes también les haya ido bien y saludos amigos televidentes. De inmediato pasamos con las informaciones para que Fulvio no se me desespere y e iniciamos como siempre con el plano internacional. Hablamos esta vez de Venezuela y es que Guaidó pide a seguidores continuar en las calles ante respaldo de militares a Maduro. Vamos a escuchar de inmediato declaraciones al respecto. Les pido confianza en la ruta que hemos emprendido. Nunca lo había hecho en cinco meses. Nunca lo había hecho en estos meses. Hoy sí les pido confianza en la ruta que hemos emprendido. Creo que esta sea una de las últimas protestas porque ya esto se acabe. Por nuestra nación, para que este señor Guaidó no esté aquí, Queremos a, este, a Nicolás Maduro Que es nuestro presidente De la República Bolivariana de Venezuela Así está Venezuela en la actualidad De Venezuela pasamos a la República Dominicana E iniciamos hablando de política Y es que Leonel Fernández Declara la guerra a prestos reeleccionistas Sus direcciones políticas Han expresado su desacuerdo para que se produzca el cambio constitucional, sin embargo hay un laborantismo en la sombra para que esto se produzca y nosotros lo rechazamos plenamente. En la historia de la República Dominicana eso nunca ocurrió. Dos reformas constitucionales consecutivas, con el principal objetivo de que el presidente de la República permanezca, eso no ocurrió. Recordamos que dentro del PLD existe una situación tensa en torno a la posibilidad de reelección o no del actual mandatario. Continuamos en política, pero hablemos del PRM y es que este partido asegura que sacará al PLD del poder en las elecciones del 2020. Me vamos a estremecer esta República Dominicana de tal modo que los mudos hablarán y los leones saldrán corriendo. Porque si nosotros, si nosotros tomamos las calles, cuando un rebaño se une, los leones se mueren de hambre. Porque aun cuando quieran militarizar sus calles. Tomar el Congreso, intimidarlo, quererse reelegir y reelegir los problemas de la República Dominicana, reelegir la corrupción y reelegir la incompetencia, nosotros estaremos ahí. Los venceremos, los enfrentaremos, arreglaremos cuanto humanamente sea posible. Aunque llueve el trueno 20, esta gente en el 2020, compañeros y compañeras, se van, se van, se van. Escucharon ustedes las declaraciones de José Ignacio Paliza, quien es el presidente nacional del PRM. Vamos a cambiar de tema drásticamente. Hablaremos de la comunidad LGBT que pide aplicar sanciones contra responsables de crímenes de odio en el país. Los miembros de la comunidad LGBT realizaron ayer una caravana por las calles de Santo Domingo exigiendo sean respetados sus derechos. se necesita apoyo, respaldo porque en La Romana donde yo vivo se pudiera desfilar, pero qué pasa que hay demasiada homofobia. Por eso que todos de diferentes pueblos nos reunimos en, la, en Santo Domingo, la capital de República Dominicana para identificarnos. Los otros 25 casos están en el limbo jurídico, a pesar que tienen ya alrededor de 10, 7, 8 y 9 años en la justicia. Es si que es discriminación por el simple hecho de ser LGBT no se le da como la importancia que debe tener un caso de una persona que fue asesinada, de un ciudadano que paga impuestos y que fue asesinada. Simplemente porque es LGBT lo hacemos a un lado y le damos importancia a otros casos que también son importantes, pero también los LGBT somos ciudadanos y merecemos respeto. Se sienten niveles de discriminación, porque hay un alto nivel de desinformación, muy poca educación con relación al tema. Todavía se siente, pero hemos ido dando avances. O sea, se han logrado cosas, se han logrado cosas. Con esta información cerramos el bloque de las Nacionales y pasamos. Con las locales con una noticia muy lamentable y es que una persona murió y otros resultaron heridos en accidente de tránsito aquí en San Francisco de Macorís. Una persona muerta y otras cuatro heridas en, fue el saldo de un accidente de tránsito ocurrido en la tarde del domingo en la comunidad de La Guama, en San Francisco de Macorís. El fallecido es el reconocido beisbolista Nelson García, conocido popularmente como Nelson Guama residía en el distrito municipal de Aguayo. García falleció en el lugar del accidente producto a los fuertes golpes recibidos en distintas partes del cuerpo. El fallecido conducía un carro marca Toyota modelo Camry de 1997 de color verde, el cual fue impactado por una camioneta de transporte público de color blanco. Por su parte, los heridos, quienes son residentes de la ciudad de Santiago, se encuentran recibiendo atenciones médicas en el Hospital San Vicente de Paul. García era popularmente conocido en el mundo del deporte por su destacada participación en los Juegos de Béisbol, en específico, torneos campesinos. Lamentamos muchísimo este accidente que en, aproximadamente fue a, la, a las 8 de la noche de, de ayer domingo. Eh, Le estaremos dando seguimiento de información para ofrecerles a ustedes mayores detalles. Y pasamos de este tema a otro: y es que el presidente del PRD de aquí de San Francisco de Macorís aclaró que el nuevo logo que tiene el partido no es definitivo. Escuchemos las declaraciones de Jorge Peña. Se trata de un nuevo concepto de promoción que el partido ha diseñado en su página web para eh, dirigirlo como una forma atractiva a, a una nueva generación, a los jóvenes que puedan interesarse en, en participar en la política a partir de, de, de los atractivos del PRD. Y en ese sentido, para nada se trata de la sustitución del logro. De por tanto, no es eh, eh, cierto que se haya sustituido al hacho del PRD por un nuevo logo. Se trata de una, una línea gráfica de promoción, eh, vamos a decir, coyuntural, dirigido hacia atraer un público al PRD mayormente joven, Pasamos del tema político local a unas problemáticas que afectan a los sectores e iniciamos eh, en el sector Los Jardines, en donde esperan que se construya un puente. Sí, la Junta de Vecinos hace ya varios años había venido luchando por la construcción del puente que comunica la pínola con los jardines de primera etapa. En un momento el alcalde ofreció la construcción del puente, pero todavía la estamos esperando. Esperamos que antes de finalizar él pueda cumplir con su promesa. Y debe la necesidad de que eh, prácticamente lo que pueden cruzar es motores en mal estado. Y personas así espero. Eh, esperamos que las autoridades, no solamente el síndico, sino también el gobierno, el gobernador, también eh, esta denuncia se haga y pueda venir en auxilio de este sector. Y que eso es lo que va a contribuir al desarrollo de ambos sectores y de las la personas que viven en ese sector. Esa es la solicitud hecha por el vicepresidente de la Junta de Vecinos de Los Jardines. Continuamos en los sectores, por esta vez en Vista al Valle, en donde suspendieron un llamado a huelga para mañana martes a raíz de la necesidad de la mejora del servicio de energía eléctrica. A raíz de una visita que me hicieron los ingenieros de Notan y de ayer, eh, la aplazamos para una reunión que tenemos el miércoles, donde a las 7 de la noche nos vamos a reunir con toda la comunidad para determinar que ellos le aclaren a la comunidad cuáles son los, los inconvenientes que han habido. ¿Cuáles han sido el incumplimiento? En que se paralizaron los trabajos por más de dos meses en el de Orluperón, donde se trataba de, de reconectar... La parte por detrás de, del sector, entonces nosotros nos ponemos directamente a esa parte, nos conecta todo Viter Valle y cuando tienen problemas. Esperamos llegar a un acuerdo, por lo menos con la compañía, en que pueda decirnos, por lo menos, cuáles son los pasos que ellos tienen para seguir y que, ente, en, eh, que se terminen los trabajos inmediatamente, lo que tiene que ver con todo lo que, el grupo, ¿no? que está paralizado por el momento. Y también queremos llamar a los diferentes líderes comunitarios que, por favor, que la división quieren crear, que traten de. Porque si hubiera dicho una información que si hubiera salido, no tendríamos renunciado a la institución de, de, de, de, de Perón y no es así. Estas fueron las declaraciones de Pedro Pablo Ortega, presidente de la Junta de Vecinos de Vista del Valle. Pasamos a la última información del bloque del día de hoy, es que José Ramón Peralta afirma que el presidente Medina es el más popular de América Latina. No importa de quién sea, porque lo que está diciendo es que su gobierno, Está bien siendo el gobierno del PLD, está siendo muy bien valorado por la población, por el pueblo dominicano, como ningún otro gobierno de, de América Latina, de toda América. Entonces eso debe alegrar, yo no sé por qué algunos se, se encrispan cuando salen estas encuestas con esta alta valoración del presidente, que es el presidente con más de siete años en ejercicio de su poder, más popular de toda América declaraciones del funcionario en medio de la visita sorpresa que hiciera aquí en San Francisco de Macorís en la construcción del hospital de especialidades recordarles a ustedes que este segmento de noticias llega gracias a la número uno de todo el nordeste, Agua Randy Light, 100% purificada con sistema Osmosis, tan dominicana como tú, llámanos a los teléfonos que aparecen en pantalla para servicio a domicilio, porque no es lo mismo un botellón de agua que uno de Agua Randy live. Muchísimas gracias será hasta mañana regreso con Francis Carolina y Fulvio las Interesante noticias. las noticias wow. y al final la puso mejor Sí, Yo creo que fue intencional la esa buena. última información. La, es parte, la parte de Venezuela Francis este llamado que hace Guaidó a la población venezolana de, de confiar, permanecer ¿verdad? y estar en las calles en protesta constante por eh, esta unión que hay de, de algunos militares, de la mayoría de los militares de Venezuela con Maduro, eso evidencia que el caso se hace cada vez más rudo, más crudo. La situación de Venezuela es fuerte, ya que en República Dominicana hay 58 mil venezolanos registrados. Así, parte de, de los países vecinos han albergado más de 3 millones de venezolanos, se dice que ya para el 2020 habrán cerca de 6 millones de, de, de venezolanos fuera de Venezuela. Eso es algo terrible. Entonces, el informe de Bachelet que habla de riesgo fuerte a la salud de más de 3 millones de niños malnutridos en Venezuela, eso es fuerte. Y también medicina para las personas que necesitan esa medicina diario. Y hay los envejecientes La situación de Venezuela se hace ver cada vez más caótica Y con la muerte de ese capitán de la Fuerza Aérea de Venezuela El asunto se ha puesto más crudo Sí, es, vemos las informaciones y me causa eh, mucho pesar Ver que un pueblo esté pasando por situaciones como esta eh, Tenemos el gobierno de Maduro Que está, ha venido afrontando en los últimos años Las situaciones de bloqueo que esto, esto no le ha permitido, por más ma, ma, por más mal gobernante que sea, cuando tú tienes tus ingresos bloqueados, te bloquean el, tu poder comprar medicamentos, te bloquean tus eh, tus ahorros en el exterior y todos los bloqueos que tiene Venezuela a nivel eh, de Estados Unidos y de esa presión que se le ejerce a quienes intentan hacer algún tipo de negociación con este estado, hace que se agudice mucho más la crisis. Y, y la cuestionante aquí a, a hacernos sé, es, todo eso es cierto, ese informe eh, que me investigó Bachelet, que fue recibida allá a Venezuela, eh, recibida por el presidente Manu, Maduro, hizo su investigación, la presentó ante la ONU, las protestas de Pero parte la de la... la quería como fulminar. Bueno. La trató. <risas> las protestas de la oposición venezolana que está en todo su derecho. Y la pregunta acá a hacernos es, si el nivel de... De valoración es tan negativo De los venezolanos Hacia el presidente Maduro ¿Cómo es posible que esté ahí todavía? Porque cuando un pueblo dice no, no hay quien pueda El apoyo militar Cada militar tiene un pozo de petróleo ¿Qué te parece? Y dos o tres funcionarios con las empresas del Estado Así cualquiera Pero es que, es que somos millo, son millones de ciudadanos Son millones bueno, de ciudadanos bueno. Miren Las declaraciones De Leonel Fernández en República Dominicana, que está llevando una lucha sin cuartel y que yo he dicho que a él solamente le ha correspondido frenar o intentar frenar lo que en su propio partido se pretende acometer y que dice que esta semana sería crucial. Y ya hay datos directos de la compra, ...de voluntades para alcanzar en el Congreso, someter otras reformas. Tienen los cuartos para todo. Tienen los cuartos que arrodillan y mancillan la democracia. Yo quiero escuchar las declaraciones de Leonel en un momentito... ...para concluir el, mi comentario. Por favor. Sus direcciones políticas han expresado su desacuerdo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 que se esté por estar en el poder colocando en esa posición de un sector, de su propio partido, es cuestionable. Ejercer la política en la República Dominicana, depender de eso, es desconfianza en su propia organización. Veo que ya también ya no se aspira a la organización, se aspira al hombre al que tiene los cuartos, al que le garantiza los cuartos. Pero sé que hay más fuera de esa corriente que lo que esa corriente alberga. Y ya vimos ahí cuáles son sus sus tentáculos. Sabes bueno. que por otro lado hay que resaltar el rol que está asumiendo el Partido Revolucionario Moderno como oposición encabezada por el presidente de ese partido, el senador Me Paliza sí y lo hemos visto en unos días con declaraciones muy fuertes y con decisiones muy firmes en afianzar eh, y en busca de llegar al gobierno en el 2020 a llegar a las escalinatas Le dijo los mudos hablarán y los leones <risa> cómo fue y los leones callarán, callarán. Ese, ese es el correrán. papel que debe correrán deben de, debe de asumir una oposición por otro lado, vemos que dentro de ese mismo partido tenemos al señor Hipólito Mejía. ¿Ya inscribió o va a inscribir? Se inscribe hoy, hoy a se las inscribe 10. Hoy. Y, y, y Luis Abinader se inscribe a las 5. Una pregunta. Entonces, ¿Es para darle dinamismo a la campaña o verdaderamente no. va por el objetivo de, de él ser presidente o una tercera vía para que el PRM pierda fuerza? Él dice ni, ni, que para darle dinamismo a la campaña. Hipólito, ¡Ah! es, hipólito, wow. hipólito es muy impredecible. Y, y cuando toma esas decisiones que nadie espera y que se supone que es otro rol el que debe de asumir, tú te preguntas, si no tienes forma casi yo de definir, yo que a ¿por edad yo tenga qué un lo hace? De razonamiento la pregunta porque, es ¿por qué Hipólito Mejía lo hace? Veía declaraciones de Milagros Ortiz Bosch. Que sería un acto de nobleza el presidente Medina sumarse, lo que de, hemos dicho de, de siempre. Hipólito, de, Hipólito. De, sí, de, de Hipólito Mejía. No, de la nobleza la está diciendo Hipólito, que es un acto de nobleza lo <risa> no, que está haciendo Hipólito. Es, eh, presidente me disculpan, Medina. pero ese señor El es presidente un Medina lo que puede estar. Eso es un acto de nobleza de, de, de Hipólito. Allanarme en los caminos. Dios y rompeme y rompeme eh, Mire usted, a ver, y si Hipólito Mejía ahí. es que gana las primarias, para eh, que gana eh, su precandidatura a ser candidato dentro del PRM, ¿qué pasaría con Hipólito Mejía y Danilo Medina? Bueno, lo cierto es que Hipólito va a sacar, por lo menos saca un 14%, lo, un Dios. 12 a un 14%. Saca. Porque dentro de la base, Luis Abinader es quien tiene el mayor nivel de aceptación. Cuando sacan así, se prefieren ir y no votar por ustedes. No, no, no, no ahí hay democracia Francia. Eso es libre. ¿Ahí tú te crees que el PPH no funciona todavía? Bueno, sí. pero eh, tienen derecho a aspirar. Bueno, de que pero tengan ese derecho, apoyo pero luego, ya ese sabemos apoyo, cuál es, es la apoyo. línea. Ah, ah, bueno, puede, puede ser que sucumban a las tentaciones del dinero muchos de ellos, pero hay otros que no. Pero claro. entonces eso les le, le, le, le resta como partido cuando tú tienes los dos líderes del mismo, etapa, y el que se supone que debe de asumir un rol o sea el rol de Hipólito Mejía está es muy claro dentro de ese partido de y asume otras cosas que tú no Pero sabes son las preguntas de, de que si, si es, es para para dinamizar da, dinamizar si es para ayudar eh, ayudar al fortalecimiento de la organización frente a unas elecciones del 20 o es para dividir entonces, eh, no hay eh, forma óyeme, de tú saber lo que dinamiza, es. Dinamisa. Dinamisa, Hipólito. No, tú no quieras decir la palabra, tú sabes lo que aquí, dice el miembro del bandido. Dijo, tú sabes lo que me dijo un miembro del la PPH. ¿tú ¿Sabes lo que me dijo un miembro <ríe> del de PPH? <ríe> Ajá. La reforma va y la vamos a ganar. Ah. Dios. Bueno, pues él, él entonces es miembro de Danilo Medina. No, es de Hipólito. De Hipólito, entonces quiere decir <ríe> que Eso es lo que está haciendo Hipólito. Lo que tú puedes estar seguro que diputado. Que vote para la reforma constitucional, diputado que va a ser expulsado, sea de quien sea. No, si el pueblo dijera, diputado que va a ser eh, desterrado. No, no, no, es lo que a nosotros nos porque toca. Porque ellos se van con los cuatro Es lo que no sé. a nosotros nos toca como partido. Cualquiera quiere Es a lo que a nosotros nos toca como partido, lo destituimos. Inmediato. Inmediato, hizo facto. Diputado que se venda, diputado que está destituido. Ay, dije que firmaron dos. No. Pero hay me, democracia, dice no, Hipólito. Me dicen que sumaron más. Y, y luego en mi comentario te voy a... Yo eh, quiero que me des el voy, dato. Voy, voy, voy a estar hablando Pero tú tienes eso. datos reales. Reales, reales, reales, reales. ¿Sustentado en qué? Sustentado. No, no. Tú no me digas, todavía Dime. no me, no te digas, pero okay. ¿sustentado en qué? ¿Un mensaje o una grabación o...? En ambas cosas. ¿Las dos? Sí. ¿Lo, ¿Lo tiene? Sí, señor. En ambas cosas. Ah, pues está cosas. Mira, bueno, continúa Yo le voy a esperar la, a esa noticia. Señores, eh, Adelante, continúan los accidentes aquí Ay, en San Francisco de Macorís. Nosotros estábamos consternados. Es yo que vivo en la salida en esta, de Santo Domingo, en esa oyendo esas Domingo pues yo no En esa salida de Santo Domingo están pasando demasiados accidentes. Dios libre. Algo Dios, hay que hacer ahí: lámparas de. que eso está bien oscuro, no hay lámparas. Atención, la municipalidad, esa zona ahí no tiene alumbrado. Atención, es de norte también. Esa zona no tiene alumbrado y señalización de esa vía. Vía, por cierto, en malas condiciones y angosta, muy estrecha, y andan en altas velocidades. Ahora les toca a cuatro personas, un muerto, Nelson, García y tres heridos, ahí en la entrada de la Guama. Es una condición donde hay muchos árboles ahí, que está también el bosquecito de, del Ministerio de Medio Ambiente. Un área para pasarla calmada, tranquila. Eso andan a todo lo que da. Y una camioneta de transporte impacta a un carro privado, a un carro de Nelson García. Yo me García. pregunto, ¿por qué no andar, con no caminar por, o transitar por las calles con, con eh, una actitud defensiva, una actitud de precaución? Porque, óyeme, las cosas que uno ve a diario... Es la imprudencia la que produce esto. Hay mucho accidente en esa área, Francis. Mira, es que Bell, creen que solamente Aguayo, ellos caminan o, sea, o le dan mucha credibilidad al vehículo que anda. Recuerden Porque ahora, que, oye, un vehículo de transporte, por más que usted quiera, si lo pasa de 120... No, no, hay problema. ...para hay problema. frenar, y, y es un desastre. Es, y y no. a medida que usted un aumenta una milla, aumenta 10 veces la, el riesgo. Pero no y lo tiene. Y la Mira, potencia, la, de acuerdo a la física, uh -huh. cuando... Un vehículo tiene, por ejemplo, eh, tres toneladas o dos toneladas y media. Cuando tú aceleras 10 kilómetros por hora, inmediatamente la fuerza física que se necesita para el frenado se multiplica en 100 kilos. Mira, decir, eh, nosotros hemos no, no, tocado no, no. el tema de, de los accidentes de tránsito en nuestro país y en nuestra, aquí en San Francisco de Macorís, en nuestra ciudad, y debe de haber una mayor sanción, o sea, un accidente de tránsito, cuando es por imprudencia, no debe llamarse siquiera accidente de tránsito, porque cuando andamos en las calles, la vida de los demás está en nuestras manos. Cuando usted anda en un carro, cuando usted anda en un motor, cuando usted anda en un camión que anda a altas velocidades, usted está poniendo en riesgo la vida de otro ciudadano. Esto es un crimen. ¿Por qué? Porque si usted comete eh, un improperio como este por andar en altas velocidades, usted está poniendo en riesgo la vida de otros seres humanos, sí. como el accidente que pasó acá, que todavía tenemos eh, una condición del delicada de nuestro queridísimo amigo Es el por imprudencia, por imprudencia de otro, y cuando usted va a la MED, lo que te dicen es que vaya usted a investigar, que si había cámaras por la zona, mira quiero mandar un saludo muy especial a Bernabé Matos, eh, un funcionario que funciona, como dice, Le manda sí. saludos a Fulvio y a Francis gracias, Y a todo, hermano, el equipo, buena a todo el equipo eh, Muchísimas mira, gracias ay, No puedo dejar de irme, permítanme unos minu un minuto He visto Una incongruencia terrible Una falta de, de sentido común Para una propuesta De logotipo del PRD ah, sí. No amigo mío eh, Jorge Peña, Jorge Peña. En la Eso es una barquilla con en el la lado azul. La experiencia mercadológica y sobre todo del trato al logotipo, que son la identificación que usted no necesita decir PRD, con usted ver el hacho significa que es su partido. Pero al parecer ustedes están entrando en la línea de desaparecer los últimos vestigios de Peña Gómez, porque de Juan Bos, Juan Bos se encargó él mismo de decir que ese no era su partido. Juan Bos se encargó de decir que el, PRD, que el PLD iba a ser todo lo que no pudo ser el PRD, ni podía ser el PRD, ni iba a ser el PRD. Y ahora, no han sido ninguno de los no dos. Y no han sido, ahora, no. no bueno, ahora hay el que PLD a, PRD. Al, al PLD cuest, secuestrado por, el, por los militares, por el presidente militar que tenemos ahora. Es otra cosa, ahora bien, pero eh, lamento, porque yo soy un ferviente... Eh, ...buscador de la razón... ...y sobre todo de las ideas... ...y más cuando se trata de... de planificación mercadológica... ...esto es una defensa... ...ustedes o transforman... ...porque solamente se puede trabajar con un solo logotipo... ...y está registrado así... ...me refiero en cualquier etapa... ...en la, en la empresa... En, la, ...en lo que usted haga... ...porque la línea gráfica es una... O ustedes están colocando esto para ir transformando la línea gráfica total, pero no pueden actuar porque la propia ley 20 no lo permite. El creativo de, de, de esta imagen y quienes se convocaron, eh, y a los diseñadores del mismo. Eso da pena. Eso es un, eh, es la, un helado. La, la sí, no, un helado y sin gracia. Un helado sin gracia. Y José gracia. Ramón Peralta, o sea, al fondo... Está haciendo de la de. Wow. Eh, eh, ¿Cómo se llama? Es el, el, es el popular más más es el presidente más popular. <ríe> el popular más presidente. De, de, ese la de toda América, pero no wow. sabíamos que nosotros es, teníamos un presidente que está en esos sitiales. De América, el más popular, es decir, que tenemos una obra de gobierno nunca vista en la República Dominicana. Coño, bien, tenemos ¿no? garantizado todo en Se nuestro país. Sí. Tenemos <ríe> garantizado la educación, la qué salud, bien. la seguridad. Cuando, bien José bien Ramón siente, Peralta, vaya por las calles a usted, usted a caminar sin seguridad. Qué bueno. Vaya qué usted bueno. al Hospital San Vicente de Paul, José Ramón Peralta. Tenemos más un de sus niños a la escuela, José qué bueno, Ramón Peralta. Qué sí. Días, sí. Buenos, qué, días. Qué bueno. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Yo, va, yo voy a dejar para ahorita, si hay Buenos cuatro nobosillos. Bueno. Esa es la silogía de cita, el licenciado Miguel Martínez. Dice de ustedes Muy que bien. no se eso raro. No. Eso es el <risa> tipo de lo que sea del PRD. Eso es obra del dueño del PRD. Eso no es otra cosa que Miguel no haga. Eso Tú sabes cómo se llama el partido ahora. Se llama Partido Miguelista Dominicano. Así es. Esos son los vestigios. Los vestidos ya que van quedando del PRD. Eso es una muestra de cómo ya lo va vendiendo, cómo lo va entregando. Eso es para que los que son PRDistas, que se yo... lo Vayan pensando que sí, que realmente existió un partido que se llamó así y se vayan ya, al TV, va quejando o esa cosita en la memoria y se va borrando el hacho que se hace a retrato, que se apagó. Entonces, no nos sorprendamos. De Miguel valga cualquier cosa usted puede esperar. Miguel, Eso es de ahí porque ese el que ha sacado a la mejor partida últimamente después de los reformistas, claro está. Sí. De lo que ha sido la política dominicana Muchísimas gracias. Muchísimas gracias profesor, creo que el poquito de posicionamiento Que quedaba dentro de la mente De los PRDistas Era el reflejo de su imagen De ver ese hacho prendido Esto es para que borren de la psiquis De los dominicanos o sea a lo interno del partido De lo que fue en esencia el PRM Y de lo que fue en esencia Su principal líder el Móvil soluciones el Móvil soluciones el te recordamos que los lunes, los lunes, Móvil Soluciones tiene recogida de basura en los sectores de 7 a 4 de la tarde, en Madeja, en el Espínola, 1, 2, 3 y 4, en Los Arroyos, en Sánchez Abreu, sector Ercilia Pepín, Urbanización Jennifer, en Sánchez San Martín, sector. Camino Vecinales y Urbanización Los Maestros 2 y 3 en, y en la Vía Férrea. Y recuerda no tirar basuras a las calles los domingos. Para tener una ciudad limpia, set limpio. Móvil Soluciones. Bueno, batería Cometa. Señores, les tengo la recomendación del día. El motor enciende potente con Cometa. Ponle Cometa. Ahí es que prende. Sépalo bien. Distribuye Grupo Cometa Nos vamos a conectar vamos, vamos a tomar esta llamada y luego conectamos Con buenos WhatsApp, buenos días Buenos días, sí, buenos días. Gracias buenos Quiero aportarle sí. algo a, la, sí. a las reflexiones que están haciendo Específicamente a nuestro amigo Fran, que es Un muchacho brillante, siempre lo he visto así Muchas gracias Pero mira Fran, realmente nosotros los seres humanos Debemos destacar. De que cuando la vida dado da oportunidad de estar en, en X sitio, ¿sí? sí. porque es muy fácil cuestionar las cosas, pero yo creo que lo, lo, lo ideal debería ser uno contribuir a hacer las cosas, no solamente a criticar. O sea, yo entiendo que así como usted eh, pasó por la regiduría sí. creo que más de una vez, ¿verdad? Sí. Hay otros jóvenes que como que la población tenía más expectativas por la manera en que hablan, eh, pero veo que la accionar realmente no es tan acorde a cómo se habla porque cuando hablamos de esa cantidad de dinero tan grande que se necesita para ser un legislador o un regidor o un alcalde sí. pues es verdad que es, es, es mucha y, y usted se asombra como si usted no supiera cómo se maneja usted sabe bien y siempre no, sabe o sea, yo, entonces, fui, yo fui al ir al, aliado, ver, no tuve que gastar un peso creo que debemos, no yo lo sé Francis, porque sé que llegó, yo, yo sé, fue un asunto de alianza, de, de, de una asamblea. de la verdad, No, yo sé no, no que quien... sucede Francis, que no es como usted llegara, sino aportar para que el sistema vaya cambiando la aldea. Ah, que uno solo no hace, no hace tempestad, pero yo tengo toda mi impronta ahí eh, grabada, todas las me di, todo lo que yo sometí está aprobado y está funcionando para el bien, para el bien funcionamiento del ayuntamiento, esa es mi satisfacción. Sí, pero concluy, concluyo la idea, Fran. Sí. Concluyo la idea. Mira, lo que te quiero decir es que si desde esta posición, como usted, por ejemplo, sí. tenía más poder, hubiesen comenzado a empujar para que el sistema político, porque usted sabe bien que no es un asunto de PLM, es el sistema que está así, O sea, porque todos saben lo que se necesita gastar para una candidatura, sí. pero el sistema lo está permitiendo. Entonces nosotros, a veces, en el diría yo, Quizás para caer gracioso, ante los que no conocen el sistema, pues uno opina en contra de eso, pero uno sabe que uno es parte de este sistema. ¿sí? Entonces, ya entiendo. yo creo que debemos de, de hacer intentos reales por hacer esos cambios, o sea, no de boca, ¿me ¿sí? entiendes? O la que un muchacho como ustedes sí puedan llegar, pero llegar a enfrentar, a, a crear situaciones diferentes, eh, mira el caso por ejemplo de nuestro alcalde, que a muchos de acá es este pesado, pero realmente ha hecho cosas diferentes realmente a lo que han hecho los demás. Y no te está hablando un PRMista, porque no lo soy, pero, pero reconozco que el alcalde ha demostrado que él ha tomado medidas a favor del pueblo, aunque aunque algunos seguidores, cosas no le agrade. Entonces, lamentablemente, por pues la complacencia que quieren tener los, los, los, los candidatos... Los, los funcionarios, los políticos. Es que las cosas siguen siendo iguales siempre. Entonces, ojalá que ustedes enfrenten esta, este deseo que tienen, de otra perspectiva, porque si lo siguen haciendo igual, va a que pasado lo mismo. No va a haber Entonces, cambio. Nos sentamos a criticar, pero es nosotros mismos que hemos creado las cosas. No, no va a haber cambio. Porque es que el pueblo está insimismado eh, en su plan de dame lo mío. Y mientras sí. eso suceda, y ahora está transparentado, que va a ser legal tener una cantidad de dinero para poder usted participar en o poder usted gastar en pero, campaña. Pero, Frank, mira, para terminar en reflexión, ¿El, el, que el que lo dice que está eh, eh, transformado ya en ese mal sistema. Que si tú le preguntas a 10 ciudadanos comunes, que si ya le ha sido serio, te dicen que no. Ejemplo, y sin embargo, el único síndico que ha llegado ahí le ha dicho que no, a los que iban a buscar el CETA, a los que iban a buscar el CETA, a que preventa, y sin embargo... Si tú le preguntas a un ciudadano cualquiera, ¿crees que eso es malo? Y eso no es malo. Es que es una cultura. No suyo? Sí. Es una cultura entonces? de la política. Pues, Vuelve y te digo, hay que hacer un trabajo en la sociedad profundo para educar a la gente primero, o sea, Sí. Muchísimas pues, gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias. Partiendo, partiendo de tu reflexión, yo creo que esa es la que debe de tomar la actitud la sociedad. Porque tenemos la oportunidad, antes de tomar la decisión de votar por alguien, pero háganlo con conciencia y sin que le tengan que pagar, porque es un derecho y es constitucionalmente y es suyo. Somos el pueblo y somos el soberano. Es una cultura de la política dominicana. Vamos a Muy conectar buena reflexión. Eh, ahora con WhatsApp y los amigos televidentes que nos han enviado sus mensajes. Eh, nos escribe Fior. Eh, desde el sector Hermanas Mirabal solo nos puso hola. Hola, Fior. Hola, Fior. Qué bueno que estás ahí. Entonces nos dice Arlington Peña desde Estados Unidos. Buenos días, mi gente. Ah, hola. El Creo mejor que, ah, programa yo tengo, de, de, yo tengo de que mañana. A Francis y Fulvio, haré campaña por ustedes. Muchas amigo. gracias. Ahí está. Gracias, ahí Arlington. va disminuyendo los 42 minutos. ¿Sabe qué? Me saludó ayer en la iglesia. Creo que fue Arlington. Soy quien le manda saludos. No, Robinson. Robinson, ok. Sí, a, saludo y está aquí en el país. Qué bueno que está con nosotros. Tenemos que, que la pase bien. A Manolo Geraldino que nos dice buenos días. El, es que el PRD, el PRM, el PLD y el PRCC tienen que desaparecer de este país porque Uf, los cuatro oh. son iguales. Eh, necesitamos nuevas Bájale fuerzas. Algo. El PRM no, el PRM no es así. Bájale algo. déle falso a la Fuerza Nacional Bájale algo. Somos el cambio. Bueno, eh, vamos a en el terminal 7290 que nos dicen, nos pregunta, hola, díganme del problema de la compañía MUNE. Que esto me tiene preocupada y no veo salida desde bueno, Conuco tenés... Salcedo te hablo Francis, tú has manejado información. Sí, yo he manejado alguna. La, la, la, me habló muchas personas en el fin de semana porque vio tanto en Estados Unidos como eh, por, a través del internet las declaraciones y el trabajo que se hizo cuando llamaron las personas eso, eso creó un poco más de incertidumbre porque las personas que llamaron sí. dieron incluso montos de 9 y 5 millones de pesos pero vamos a tomarle la palabra a la compañía de darle el espacio a que hagan la revisión completa de sus, de sus finanzas. finanzas pero no de su finanzas en sí sino del balance de lo que ha recibido y de lo que tienen como compromiso a pagar que es una especie de supuestamente de fraude interno y eso es grave y ciertamente que las empresas cuando se detecta esto y se ve que hay una inliquidez pero el comentario, la constante eh, manifestación crea mayor incertidumbre y efecto negativo para la empresa y lo que queremos es que a todo el mundo vuelva a recuperarse y se le pague por lo menos el capital. Y, que, y según también decían personas que han visitado ya Santo Domingo, pues la compañía no, se ha, no ha dicho que no va a pagar, sino que está en un no. proceso de auditoría, aunque cause incertidumbre, pero esto es la información que dan. Vamos a ir a una breve pausa comercial para continuar con los comentarios, los temas que tenemos preparado para usted y por supuesto en contacto a través del WhatsApp y los teléfonos. Vamos a la pausa comercial. De mañana. Continuamos en su espacio de mañana. Gracias por estar ahí con nosotros, Francis. Bueno, nosotros cedimos el, el trabajo. Eh, de comentario fuera de cámara sí. Porque le vamos a dar el, La oportunidad a Fulvio De que nos dé en cámara su tema Fulvio Gracias de mañana. Muchas gracias Francis Muchas gracias Carolina Hoy quiero compartir con ustedes Un tema que lo he dedicado eh, eh, Denominado degradación moral Degradación moral Aquí tengo eh, Parte Del trabajo De Alicia Ortega El miércoles Antes pasado Que ya van 13 días señores Que ella presentó el reportaje Miren a Marcelo Odebrecht qué preocupado se ve antes, ya van 13 días, señores, de este reportaje. 13 días. La militarización de, de ese reportaje, tema. señores. 13 días van hoy y no han hecho absolutamente nada. Y usted sabe qué dijo José Ramón Peralta. Que esas son páginas Excel. Páginas Excel. <risa> y usted sabe qué... De, no, no, no, José Ramón Peralta no. O sea, Ramón Peralta es el hombre del 78 por ciento, el presidente de América Latina, más, más valorado de América. Bueno, el presidente va forzado. Ese es el por, presidente. El presidente va forzado que, porque los únicos dos que tiene <ríe> abiertamente. A Gonzalo, Gonzalo y ya en y, y no. Ro, y, a y, Peralta. Y, y Peralta. Peralta asumió la, la, la fórmula de las encuestadoras sí. y de dar los números internacionales, porque allá se está evaluando a los presidentes, sí. parece, sí, sí, de República sí. Dominicana, Dominicana fuera. ¿Quién dijo que esas son páginas cero? es el procurador Jean Alain. que esas son páginas es Excel que eso ya te no, dio el mensaje que eso yo eso no, no lo voy a tocar que eso no importa si usted quiere usted va y a su computador y busca ahí el consorcio de periodistas internacionales y usted accede a los datos que ellos tienen disponibles si usted está de vacaciones o si usted quiere investigar, ahí están cantidades enormes, más de 13.000 hojas, páginas de información, en la que toca República Dominicana pasan de mil. Y esto simplemente es parte de la degradación moral que estamos viviendo. Que el encargado de la justicia, el procurador general de la República, ante una denuncia tan profunda, admitida por la misma empresa ladrona, diga que es simplemente página de Excel, eso es grave. Pero el tema de hoy en, de, en esta degradación moral que tenemos en nuestro país, yo lo quiero enfocar no en la punta de Catalina o la puta de Catalina, sino en al tema de la reelección del presidente Danilo Medina. Decir el encargado de campaña de Leonel Fernández, Jiménez, quien fue procurador también, decir que ellos le garantizan impunidad al grupo de Danilo Así públicamente como que eso no puede ser. Eso, eso, eso simplemente raya en, en lo inverosímil, como, como, como en la ciencia ficción, pero lamentablemente es verdad. Y decir el grupo de Danilo, que ellos le garantizan impunidad al grupo de Leonel, públicamente también, eso simplemente es algo desastroso para lo que es la moral. Y esta degradación moral que hoy exhibe la sociedad dominicana, que siempre hemos tenido, pero no en los niveles que hoy nosotros la ostentamos y la tenemos. Fruto del ejemplo de más de 20 años de gobierno, dando ese ejemplo desde arriba a los de abajo. Nosotros nos damos la triste realidad de no tener un solo funcionario de estos siete años de gobierno de Danilo Medina que esté preso, funcionario de, de primera línea, con todo lo que hay detrás de eso. Y ustedes observan que hay una avalancha de funcionarios y legisladores. Por ejemplo, el Pidio vae dice, tenemos los votos. Y se atrevió a salir un bravucón ahí, un diputado, diciéndole a la periodista, y usted no sabe cómo que se consiguen los votos aquí en República Dominicana, así lo conseguimos, así lo tenemos. Y la periodista pues en causa de asombro ante esas declaraciones de ese hombre. Por otro lado, usted tiene otros funcionarios diciendo que con el único que se gana es con Danilo. Y otro dice que la República Dominicana se hunde, se cae todo el tren productivo y económico si no es Danilo el presidente. Vamos a hacer pasar... Vamos a, julio, a hacer que, que Felicia nos traiga el cafecito... Porque sinceramente, Ay, buenos, toca buenos días, buenos días. <ríe> tocando estos temas muy bien, gracias. y Terminado. tocando estas realidades de degradación Uy. moral, y al, y el, nosotros, nosotros estamos feos para la Y forma. el que decía que solo era quitarle un chin a la Constitución. Bueno, ahí iba. <ríe> que, ahí a propósito va, tienes unas imágenes. Ahí iba, ahí iba a propósito. Un <ríe> chin, <ríe> Ahí iba a propósito. Dios. Y esos funcionarios que hoy se atreven a decir por ejemplo, José Ramón Peralta, que Danilo Medina es el presidente mejor valorado de América, siete bueno, años de gobierno, bueno. y se atrevió a decir que tiene un 68% de aceptación en, en La Vega, y yo no sé cuánto en, en Puerto Plata, si pasa de 100, yo no sé. Pero el hecho que con la situación que nosotros estamos viviendo, que son temas que el presidente mudo que nosotros tenemos no lo toca, el tema de la seguridad el tema de la impunidad y la corrupción y estos temas de Punta Catalina que no lo toca y así altamente valorado ¿por qué? porque lo tienen viajando de punto en punto y le presentan esa cosita y presentan ese hombre bondadoso ese hombre dadivoso que está dando todo lo que tiene pero otras cosas son las que están detrás todo lo que le adorna detrás Gonzalo Castillo que tiene el 54% de las obras que se hicieron con Odebrecht sobre sus hombros es el primero que anda eh, enarbolando a ese candidato Pero está más y qué dice ¿Qué dice Monchi Fadul yo quiero que producción me ponga las declaraciones de Monchi Fadul relacionado a la constitución relacionado a la constitución el aparecer todavía, Gonzalo Castillo, que va, vamos a escuchar, vamos a escuchar qué dice Monchi Fadul. No es modificar la constitución, es la eliminación de un párrafo discriminatorio. Que ¿Hay que constituye. hacer una modificación? ¿Te sabes no, de eso? Elimina, no. Modificar ya cuando tú cambias una estructura de, de, de una constitución. Yo hablo de la eliminación de un párrafo, porque... Cualquier tratadista te lo puede analizar claramente. La misma constitución en sí, si tú la analizas. No. Ah, ya entendí. Pero es que hasta yo he pensado así. Pero la realidad es que si yo elimino una cosa de ti. No te estoy modificando, ¿verdad? <risa> ¿Eh? Así es que nos quieren Excelente. a nosotros ver de tonto, de estúpido Eso no es modificar No es modificar <risa> quitarte un chin, la boca. Chin, Es quitarle un chin, un, un, un pano, no apretarlo. Pero a, a propósito de eso, agregar también otras cosas Que ellos tienen en el carpeta, un paquete ahí de cosas <risa> Adiós, el pago que le deben a los, a los del otro gobierno de Estados Unidos Que era la agenda GLTB Está el párrafo del aborto Está Pero, el, señores, la, el matrimonio gay Está todo Pero señores Lo que yo vi Para que, que le permitan hacer Si los americanos no sé Trump no entra en eso Un diputado Un diputado En el congreso Me enseñó un mensaje y me dice, mira Fulvio, ¿hasta dónde han llegado? Y me enseña un mensaje en su celular de alguien, ¿verdad? Estoy autorizado por las altas instancias de mi gobierno, así decía el párrafo, a ofrecerte a ti 70 millones de pesos. ¿Eso ¿No grave? 70 ¿Es millones, millones de pesos. ¿Que lo escriba? Que queden ¿Cuál? 70 ocurre? millones de pesos. Estaba autorizado a ofrecerle a, ofrecerle a, él. a él por su voto un PRMista, un, un, un, sí, un sí, diputado. Un diputado. 70 millones de pesos por mensaje. Fadul. Que se queda ahí. Que se queda eso? ahí. Para cambiar es una que letra? valemos los dominicanos para los legisladores. Y otro en voz textual de él. A mí me ofrecieron 75 millones de pesos. Ese cotaba 5 millones más. 5 millones más, pero hasta dónde han llegado. Y orden expresa, orden expresa del número uno, Para que buscaran esos votos a cualquier precio. Pero a ¿quién cualquier. lo Entonces, dijo Francis, tú no recuerdas una de las declaraciones de Danilo, lo que conlleva la Vamos las a escuchar antes de irnos a cualquier la voto. declaración de Milagro Altivos. Vamos a escuchar la declaración de Milagro Altivos. La ex vicepresidenta de la República y dirigente del partido revolucionario moderno Milagros Ortiz Bosch expresó que de, cierta, la de, de ser cierta la denuncia de compra de votos en el Congreso Nacional, con el objetivo de obtener los números suficientes para lograr la reelección del presidente Medina, se estaría llegando a una descomposición moral nunca antes vista. Ortiz Bosch lamentó que los políticos que se formaron bajo los ideales y principios del profesor Juan Bosch hoy quieran está denunciando y cuando usted una cosa le da tanto trabajo es porque tiene dificultades lo más duro como mujer es que he oído decir que están haciendo la oferta a legisladores a lo mejor sí o no que tienen problemas con la justicia a cambio de que voten o sea es la perversión moral que este país no puede seguir soportando este país tiene que cortar entre lo que ha pas está pasando y lo que hemos soñado. No es posible que nos enteremos por la prensa de qué nos está produciendo en este momento. Dando dinero para cambiar conciencia. Y esa es la decomposición que nos ha traído el partido de la Ligación me mexicana. Milagros Ortiz Bosch, señaló que los Hoy se inicia, hoy, hoy, hoy, porque pasaron el fin de semana en eso. Y dicen que tienen los votos. Hoy se inicia nuevamente ese afán de la reelección y lo van a lograr a cualquier precio. Ahora, con, un, con una denuncia como la que hizo Alicia Ortega hace 13 días de sobornos y de uso de dinero del Estado, volver a usar dinero del Estado para comprar Buenas. voluntades, para comprar votos de los diputados, señores, eso es una aberración, eso es una degeneración moral total a la que estas gentes... Y el Partido de la Liberación ha sometido a este pueblo una desfachatez total en lo moral. Ay, y qué pena que usen el dinero del pueblo para engenciarse esos aprestos personales para protegerse porque se sienten muy cómodos. Da vergüenza ver al presidente del lado de Gonzalo Castillo, y José Ramón Peralta, como si ellos no hicieran nada. Como si no estuvieran involucrados en todo. Y él lo sabe y lo permite. Y eso es lo que da vergüenza y lo que ha llevado a esta degradación moral. Vamos nosotros Muchas gracias, a una pausa con Excelente. este eh, tema estoy, muy puntual. Estoy viendo y... la simple página de Excel. Las páginas de Excel que son estas, Mira Estoy la viendo la simple esta es parte del informe de investigación que hiciera un grupo de periodistas. Y, y, la, evaluación, y, dice y que la evaluación internacional de redes sociales alcanza unos k y eso es de Excel. Pero son páginas de Excel para el procurador, para el flamante procurador que tenemos. De mañana. Bueno, gracias por permanecer con nosotros, espero que le esté le gustando todo lo que hemos dicho. Pero recuerde que no son simples hojas. páginas o hojas de Excel. Es pura información de buena tinta y de buena mano. Investigativa. Nadie te, tiene forma de desmentir esto. Gracias, Fulvio, por traerlo. Le voy a seguir dando... La voy a leer completa. Pero ahora le vamos a dar el paso a Carolina, que nos tiene un tema de interés. ¿Sabes qué? A propósito de... A propósito de, de las acciones un tanto descaradas de los funcionarios que tenemos en el gobierno uh -huh. y a propósito de quienes se suman al ejercicio... Al descaro de la, ejercicio. Del, del ejercicio. De la... Que el amigo que, que nos llamó, televidente, pidiendo que uh, hiciéramos el esfuerzo por aportar más allá de nuestro comentario. Quiero que me analice esas declaraciones que va a dar Carolina. Sí, eh, a propósito del descaro de los funcionarios, de las declaraciones que dan, y vemos a una de las más altas instancias de uno de nuestros poderes, el Poder Judicial, que llama a una situación tan grave como esta, a una investigación tan grave como esta, papeles de Excel. Las declaraciones de, por un lado, Gonzalo, José Ramón Peralta, Monchi Fadul, y otras más que se suman y también quienes se suman, y quienes, quienes tienen interés de llegar eh, a los puestos públicos para desde ahí aportar, para desde ahí sumar. Y vemos las iniciativas de cómo lo hacen. Tenemos los llamados influencers, su hoja de vida y de servicio, que buscan aportar desde las cámaras legislativas en este caso. Y me gustaría, eh, antes de entrar ya eh, al tema, Presentar este vídeo de un joven que, como bien dice el amigo televidente, necesitamos personas, necesitamos sumarnos, necesitamos aportar. Nosotros necesitamos hacerlo desde acá, pero con el despre desprestigio que tiene la política a nivel del mundo y también en República Dominicana, no se escapa de esto. A veces nos limitamos a sumarnos. Vamos a escuchar el vídeo de este joven. Saludos, señores, buenos días. Eh, haciendo un resumen breve del comunicado que hicimos público para nuestro partido eh, PLD eh, Como a usted no le gusta leer, usted no es una balsa de vago Es lo siguiente, lo que queremos expresar Y es que se nos reserve eh, la candidatura a diputado por la circunscripción número 3 Ya que entendemos de que no debemos ir eh, a un torneo A competir con otros candidatos Ya que nosotros le estamos eh, ...trayendo esa gran cantidad de votos de jóvenes que no estaban en política. Entonces, como nosotros estamos sumándole unos votos al partido que no tenían... ...entendemos de que una falta de respeto, ponerme a competir en un torneo interno. Así que pido de manera pública que se nos reserve la candidatura... ...para nosotros eh, ya competir eh, en las elecciones del 2020... Que nunca Eso, se había visto. Lo que nunca ni... se había visto. Está exigiendo y, y, ya. Y qué bueno, mira, qué orgullosa no me empezado. sentiría acá. No ha empezado y tilda de vagos a quienes él se refiere. Pero el más vago es él que no quiere tirarse que... a la contienda interna porque eh, tú no tienes muchísima gente. Tú vas tú a vas eh, arrollar eh, y, y son abiertas donde vagos. todo el mundo va a votar. Él dice: Yo voy a hacer un vídeo de Instagram porque por Instagram usted gana elecciones. Por Instagram usted hace Eso los lo aportes necesarios. No y usted nos tilda a nosotros y a quienes él rinde su notificación, su informe, su rueda de prensa vía Instagram, y él dice, ustedes son un grupo de vagos, como no le gusta leer, yo voy a hacer este vídeo con una toalla envuelta en el cuello y todas las eh, declaraciones que él hace. Es una falta de respeto hacia su persona ir a una contienda eh, dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Porque qué le está sumando votos? ¿Tú se imaginas que llegue a Entonces, algo? Con ese orgullo que tiene. No, pero no ha empezado. Y mira, sí ya o sea, una algo. falta de respeto, dice este joven, de llevarlos a, a, a competir pero dentro qué de Qué bueno que le pase a Danilo. Le dijo falta de respeto que lo están poniendo a competir. Independientemente ay, de, de si lo merecen o no, si son buenos funcionarios o no, si esos está. precandidatos del PLD. Eh, merecen o no una valoración nuestra, la pregunta es hacernos pues acá, y qué serían ellos. ¿Y qué se piensa? ¿Usted se imagina un precandidato del PLD que tiene toda una vida eh, haciendo ejercicio de la política dentro de su partido y que venga este don Juan y le diga es una falta de respeto que yo vaya a competir con usted por la tercera eh, circunscripción, me parece que el del Distrito Nacional? O sea, vemos la visión que tienen no voy a hacerlo en sentido general los jóvenes, porque hay muchos jóvenes valiosos que tienen toda una vida haciendo carrera política y que no se les es posible llegar porque no tienen, el presidente Medina no se va a reunir con un joven que tiene 10, 15, 20 años porque no tiene 500 ni un millón de seguidores en Instagram. ¿Qué busca el presidente detrás de esto? De hacer... Eh, poder conectar con los jóvenes o los llamados influencers en las redes es buscar calmar o captar un nuevo público que ha perdido o que sabe que no le va a seguir. Ustedes saben quiénes son los que siguen a estas páginas de Alofoque. Me gustaría yo, de a la, ver, a ver, a yo, yo me gustaría ver los pronunciamientos de Alofoque. En asuntos de criminalidad, de seguridad ciudadana, es que... de impunidad, de corrupción. ¿Qué dice él de la corrupción Mira, en la su partido? Carolina. La, pre la pregunta es, Francis, uh -huh. y, te, y te permito, uh -huh. ¿para qué quiero llegar? ¿Qué voy a aportar? Ahí votos, Ahí vagos. Ahí Somos está. unos vagos, yo le voy a aportar votos al PLD, ustedes son unos vagos. Y él habla con una posición de dominio frente a sus vagos, que es peor aún. Quien alienta a este muchacho, que es el propio presidente Medina, porque vimos que lo recibió en el Palacio, ha hablado poco en estos días, pero con los foques habló. El presidente salió exacto, eh, y le alentó a que continuara, que no dejara la candidatura, y eso le dio un mensaje a su militancia o a sus seguidores. Pero yo creo que él empezó mal, porque precisamente quien lo está alentando es el que está comprando los votos, para poder acometer otra trampa a la constitución y usted que piensa ser legislador ya usted está yendo a la rodilla de quien está cometiendo uno de los sobornos más funestos para poder alcanzar votos en el congreso, comprando conciencia, es decir que usted ya es parte usted quiere llegar a ser legislador para ser parte del congreso de Danilo y hacer lo que él pida ¿Cómo usted pretende producir cambio en el Congreso con esa mentalidad y avalado por quien está hoy violentando la Constitución. Decía, y decía el amigo televidente, y con... Vamos a tomar la llamadita. Buenos días. Sí, Gracias. Felicidades una vez más por ustedes tres, por defender nuestra... No, no sé qué decir nuestro Esperamos país. Esperamos que la, este, también se quiero, produzca ese pensamiento. Quiero opinar y decir que... Sinceramente, la política aquí en República Dominicana, este, a donde nos han llevado, eh, es eh, por ejemplo, una jota, sinceramente, porque jota. aquí cual, cualquiera que sube puede ser muy moralista, muy bueno, y desde que sube al poder se olvidó, nada más se acuerda de su bolsillo. Así que el sistema lo consume. Ojalá Dios tenga piedad. Yo pasé, yo este pasé país. por el estado, yo yo yo pasé ah. por el estado y, y no me consumió. Y, y no te doblaste. Y no me dobló. Mira y gracias a la, a la amiga televidente por eh, su valoración Uy, ¿tú con 40 millones. ¿Tú estarías en política? Ni loco, ah. ni con 10 O lo daría para poder. Permitirte ni, que... Ni loco, porque no voy a robar. Ah, Mira, o sea... y decíamos, eh, el amigo televidente nos no hace la cuestionante y mucha gente tal vez lo hace. Ah, pero es muy es muy bonito usted eh, hacer las críticas necesarias de las situaciones que tenemos, pero ¿qué haces para sumarte, para aportar? Y, y con la disculpa de mis dos compañeros acá que sí tienen sus aspiraciones y, y estamos de acuerdo en que desde adentro es que se deben de hacer los cambios. Quienes eh, entendemos que somos un poquito serios, que podemos eh, no consumirnos o no doblarnos. Piensan, tal vez como yo, como piensan tanta gente, eh, es joven y que se consideran un poquito honestos. Pero como yo entro al ejercicio de la política, te hacen propuestas, no es que no estén ahí. Pero es que tú dices es que tenemos un sistema totalmente dañado, que por más que quieras hacer, y decía Francis, es que uno no hace el cambio, tú puedes aportar y hacer algo, pero cuando tú tienes una sola persona dentro de 15, que todos están solamente pensando en esos intereses, es muy poco lo que puedes hacer, y eso te limita a tú querer entrar a ese sistema. Ahora, no es imposible. No es imposible, es muy cuesta arriba, y como dice alguien y por, por acá... por eso le dije al amigo que nos llamó, que me gustó su análisis, que, y que analice a los foques, porque quiero oír su opinión sobre este sí, tema. Sí, y que nos llame. Como dice alguien por acá, que luego leeremos... La República Dominicana es insalvable, no a ese punto, pero es el malestar, es el sentimiento que viven o que vivimos muchos ciudadanos. Sí se puede lograr, sí se puede hacer, podemos mejorar y realmente necesitamos actores para esto. Necesitamos gente honesta, gente seria, gente que busque llegar al poder, gente que busque llegar a los puestos para servir. Para usted ser político, usted tiene que tener una característica fundamental. Y es ese don de servicio, desinteresado, pero que quien invierte 42 millones de pesos no llega de manera desinteresada ahí, porque algo busca. ¿Cómo tú compites? Siendo un ciudadano honesto del barrio, que quiere ayudar, que quiere sacar eh, a tu sector, a tu ciudad, con 42 millones de pesos para poder llegar a una alcaldía. ¿Cómo lo haces? Y desde el gobierno se impulsa, y este es el reflejo, bueno, el presidente Medina apoya a la juventud. Muy bien. ¿A cuál juventud apoya? 32% los, sin trabajo. A los, a los que jóvenes. hacen estos tipos de referimientos. Y se supone... 20 años de gobierno. Tiene el pleno derecho de usted aspirar sin usted nunca haber hecho ejercicio de la política. Buenos días. Sí, buenos días, Carlos. Buenos días, Julio. Buenos días, Francis. Buen día. Buen día. Están, Muy bien. Adiós, gracias. Mire, este, es, un, es un buen tema ese, Carlos, que ustedes están destacando. La política es una ciencia, es una ciencia de servicio, es una ciencia que después de la filosofía es una, una ciencia más exacta, es una ciencia eh, hermosa. Y para tú ser político, tienes que cultivar la política durante tiempo y que la gente se dé se, se cuenta de que eh, el, el, el servicio en la política es primordial. Y si no existe eso, la, esa, esa, esa, esa voluntad de servir a la gente, tú no, no puedes conectar con la política. De lo contrario, hay muchos que usan la política como un trampolín comercial para lograr cosas, y eso son cosas que uno no tolera como como políticos que tenemos más de 25, 30 años en el ejercicio político de manera permanente y sistemática. Yo quiero que. Yo creo que tú te mereces que te receben una, pero los foques se lo merecen como tú. No, no, no. ¿Qué ha hecho? Eh, no, creo, no, no creo, porque no, yo no, a, a los foques, yo ahora que... Dios que, mío, porque, ¿a dónde vamos a llegar? ¿tú Ay, Dios mío. Ahora, Las... yo quiero, yo llamo también, escúcheme, para destacar eh, la visita que hiciera el señor presidente ayer que de la llamada visita sorpresa, muy importante y muy oportuna, ya que eh, se está desarrollando una obra trascendental en nuestra provincia de Duarte, especialmente en San Francisco de Macorís y el presidente preocupado de que esa Pero obra que inaugurada le costó la vida a, a Ciudadanos y de todo y, déjame, y, déjame, y óyeme ya. y tú, tú ves bien que la estén reformando ya tres veces la, el presupuesto de, de, de 700 vamos por Francia, mil y pico hay que quitar la palabra reforma poniéndole un chin ah, bueno, y la gorrita y la gorrita que está correcto que le pongan un chin mal al presupuesto ¿tú estás de acuerdo Lara? tú sabes, no, tú sabes, ¿tú sabes? Porque San Francisco no, no, no. de Macorís no conoce una visita del señor presidente. ¿A, a qué fue que vino? Manera, se inaugure en estos cuatro años de gobierno del presidente. nos dijo a obra fin que de que año. Que San Francisco de Macorís tanto la merece. Una obra que un hospital moderno, regional, bueno. y que el presidente quiere inaugurarla en estos gracias. cuatro años. Muy Él estaba aquí ayer diciéndole a los ingenieros que necesita inaugurar esa obra. Bien. Muy bien. Pues muchas gracias. Gra Laura, gracias. gracias. Ya nosotros habíamos dado el, la información y tenemos que cerrar el tema y nuestro compañero Francis tiene también. Entonces, eh, concluyendo, digo, todos tenemos derecho de aspirar de un día para el otro, despertar y decirnos, yo quiero hacer algo por mi país. No necesariamente tienes que tener toda una vida. Lo cuestionante acá y lo preocupante es, del de apoyo que, se, que reciben personas que tal vez no cuentan con los méritos necesarios, y que inmediatamente toman esa decisión, demuestran lo que van a hacer o lo que serían. La juventud, los ciudadanos tenemos el derecho. Y a través de llegar a los puestos es que podemos lograr el cambio. Es como bien dice el amigo televidente, no es desde acá hablando. Logramos algo, pero muy poco, a que se estuviéramos allá. Pero a quienes se apoyan y a quienes se le dé ese voto de confianza y quienes le faltan el respeto, porque tiene seguidores en Instagram, como que si desde ahí... Usted logra eh, cambios eh, directos a la ciudadanía, a la sociedad. Yo estoy con lo les... merece, pero a la no. Y tú los ves y le das el seguimiento, claro. y ni siquiera a través de sus plataformas que tienen la capacidad y la posibilidad de influenciar a muchos jóvenes, no hacen el mínimo aporte para crear un nivel de conciencia a los ciudadanos. Y a esos jóvenes que lo siguen, que ustedes ven el nivel de pensamiento que tienen, y son ciudadanos con muy baja capacidad eh, crítica y de educación. Y me gustó que los más de 50 mil comentarios que hicieran fueran acabándolo. acabándolo. Porque la gente merece respeto, por Dios. Lo acabamos. Es Vamos que eso nosotros a ir a una bien. breve pausa para entrar con el siguiente tema que Francis no tiene por acá nuestro compañero y conectar con WhatsApp para los mensajes que nos han estado enviando. Vamos a la pausa. Continuamos en de mañana e inmediatamente conectamos con los mensajes de WhatsApp que nos envían los amigos televidentes. Tenemos el terminal 3459 y nos dice, buenos días, Dios los bendiga por su programa. Muchas gracias. Nos escribe Robinson, de Robinson Núñez. Me Robinson. imagino que él fue. A... Sí, sí, sí. Buenos días. No me pierdo su programa. Me mantienen súper informado día tras día. Bendiciones. Francis, un placer conocerte ayer en la iglesia. Igualmente. ya. Y qué bueno que estuvieras ahí porque teníamos el, tenemos el placer de tenerte como admirador y sobre todo allá, fuera en la urbe donde la diáspora dominicana y sobre todo franco-macorizana nos sigue. Tenemos al licenciado Flores que nos dice, Buen día, no en República Dominicana es insalvable. Ay, no. Son casi 527 años en lo mismo y siempre de mal en peor, porque Ay, la no. mentalidad no alcanza para más. Y tenemos unas imágenes de una información que Francis nos va a pasar sí. sobre el partido... El sábado en el Panteón Nacional... Se llevaron unas flores como cada año en 39 años. ¿La puede ampliar? Se ha llevado y ahí las palabras de Pelegrín se recierran en lo que dice el distintiario. diario. Una reforma en la forma y costo que se está llevando en el país traería una crisis de gobernabilidad. Y eso es lo que nosotros aspiramos a que la sociedad entienda y no apoye cosas como esta no por la reelección, porque no estamos en reelección, estamos en, en no tocar la constitución y en reafirmamos. Y como dijo Juan Bosch en el 93, cuando, en el 93, cuando se hizo la alianza con el PLD, este es un partido pequeño, pero grande en principios. Y así lo hemos enarbolado y así hemos mantenido durante 39 años. Y me enorgullece ser miembro de la Fuerza Nacional Progresista. Una alternativa que todo ciudadano debe valorar, sobre todo por los principios y la base fundamental. Respeto a la Constitución, respeto a la frontera, respeto a la nacionalidad y respeto a los valores patrios, que es lo que nos está faltando porque lo hemos dejado a un lado. Así de mi parte, gracias por el favor que nos permiten esta mañana de lunes 8 de julio de 2019 entrar a sus hogares a través del canal 10 de Telenor y este es su programa de mañana. Muchísimas mañana gracias, buenos días a ustedes. Feliz resto de día a todos ustedes y nos vemos mañana aquí en De Mañana.